Las trabajadoras y trabajadores tenemos derecho a disponer de un registro diario de trabajo. Así la empresa puede totalizar nuestra jornada dentro de un periodo fijado y de esta manera abonar nuestras retribuciones. Solo conociendo de forma exacta cuál es la jornada realizada podemos saber qué horas son ordinarias y cuáles extraordinarias. Hoy en Asesoría Jurídica, registro horario y horas extras. El registro del tiempo de trabajo diario es imprescindible para controlar los excesos. Sin este registro, las trabajadoras y trabajadores quedan en situación de indefensión, pues es el único medio de acreditar las horas trabajadas. Toda empresa tiene obligación de registrar las horas de trabajo realizadas, con independencia de que sean horas ordinarias o extraordinarias. Además, las horas extras no son solo las que superan el horario del trabajador, ya sea diario, semanal, mensual o anual, sino también las que superan el límite de su jornada ordinaria. Y es que sin conocer todas las horas trabajadas no puedes saber si estás realizando horas extras o no. Aunque en tu trabajo no se fiche porque no tengas que acudir a un centro de trabajo, la empresa está obligada a cumplir con el registro de jornada. Y si no dispone de un registro de fichaje o de control de presencia, sí al menos debe disponer de un registro manual que la trabajadora o el trabajador deberán firmar. En este registro aparecerá la hora de entrada y de salida y servirá para realizar el cómputo mensual que deberá entregarse con las nóminas. En resumen, la empresa está obligada a registrar día a día la jornada realizada, entregar una copia resumen junto con los recibos de salario, especificar las horas ordinarias y complementarias que se han realizado, conservar los registros de jornada durante cuatro años. Si se comprobase la realización de jornadas superiores a las declaradas, se puede presentar denuncia ante la inspección de trabajo para que levante acta de infracción. Ten en cuenta que si la empresa incumple todo esto, puede enfrentarse a sanciones que oscilan entre los 626 y los 6.250 euros. Os animamos a acudir al sindicato para obtener más información y, en su caso, a interponer denuncia ante la inspección de trabajo. Ya sabes, si te apetece puedes suscribirte al canal de CNT para recibir avisos cuando colguemos nuevos vídeos. Echa un vistazo al resto de programas de asesoría jurídica y te emplazamos a nuestro siguiente vídeo en el que hablaremos de los contratos temporales. ¡Salud!